Hola, bienvenidos amigos a este Café Consciente del 24 de noviembre. Vamos a estar hablando sobre emprendimientos. Cuando yo era chiquito, muy, muy, muy chiquitito, agarré todos los juguetes y cosas que no usaba, los puse en la vereda, puse una mantita, puse las cosas ahí y estaba vendiendo mis cosas. Yo estaba emprendiendo desde chiquito, no tenía la mínima idea de lo que estaba haciendo, pero me sentí muy exitoso cuando vino un tío y me compró dos o tres cosas. Viste siempre tenemos esos tíos gamba que nos compran las cosas para hacernos sentir impresionantemente bien, o esos amigos de nuestros papás que nos dejan meter a todos en la cancha para hacer un gol y sentirnos unos, unos triunfadores. A todos nosotros nos habrá pasado eso, y estoy seguro que si fuiste sos, estás pensando eh, en emprender, o estás emprendiendo, estoy seguro que en algún momento te pasó eso de, de soñar desde chico, ¿no? Yo creo que, hasta me arriesgaría a decir que casi todos nacemos con ese emprendedor, con querer brillar y de alguna forma después nos, nos aplastan un poco, vamos a ver qué pasa en el camino y vamos a contarles los secretos, vamos a contarles las cosas que estamos haciendo nosotros para emprender o lo que hicimos, porque hay muchos que hicimos antes, hay muchos que estamos proyectando y hay otros que estamos haciendo ahora. Entonces, acá tenemos como siempre el, el panel de, de, de, de espectaculares, escritores, conferenciantes, tenemos de todo y te los presento para vos que lo estás viendo en YouTube. Te los presento, tenés a Tavo Velázquez, de, sí, no me confíen el apellido, ¿no? Es Velázquez Tavo. Corregime, desde Colombia con Radio Paradigma y por supuesto saludamos a todos los oyentes de Radio Paradigma que nos están escuchando desde Colombia Bogotá para todo Latinoamérica. Tenemos a José Paulino González, a Manuel Cáceres, a John Barón, Raúl Barreto... Pat HC Mentora, Tony Benavides, acá abajo a la derecha la ves a Nil Ordaneta abajo a la izquierda lo tenés a Joa, y, y no te puedo decir mucho más, porque no, porque a ver si eh, vamos a cambiarle el nombre, Joa, me mandás un mensaje, si no te lo cambio yo, Joa, así lo ponemos bien, Jessica Landaro y Eulogio González, están todos, pueden saludar porque los están viendo, los están viendo todos. Hola. Ahí estamos todos, y bueno. Hola, ¿qué tal? Tema emprendimiento, ¿quién quiere tirar la piedra a la número uno? A ver. Anímense. Bueno, yo, yo, yo, yo, yo quiero hablar del tema porque yo precisamente la semana pasada estaba hablando de ese tema de emprendimiento con, con Rédigo Pernilla, que es un, yo lo llamo el emprendedor de emprendedores, entonces le, yo le decía a Rédigo, bueno, háblame un poquito de emprendimiento, ¿Qué, qué, ¿qué es eso? Porque mucha gente piensa que emprender es lanzar una idea, tener una idea, y, y él me decía, no, emprender, emprender es hacernos cargo, es eh, no solamente generar una idea, sino ponerla en marcha y hacernos cargo. Entonces, yo, yo quiero lanzar esto al aire para que comencemos la conversación por ahí y, y, y entonces escuchar otras opiniones de, de qué es eso de emprendimiento, es, es hacernos cargos ¿qué opinan ustedes? En una una vez yo fui a un <coughs> a un evento acá en Buenos Aires que se llama Vea el Mundo, que vino el creador de Netflix y vinieron varios más, y un conferenciante sí. que si mal no recuerdo era el creador de Café Martínez, que es una franquicia, sí. no recuerdo fue él, que dijo que todos, o sea, citó a otro a otro escritor, que no recuerdo el nombre, que dijo todos, toda persona que haya tomado una ducha, toda persona que haya tomado una ducha tuvo una idea en algún momento, la única diferencia es el que sale de la ducha y se pone a hacer algo, así que estoy completamente de acuerdo con eso y nosotros sin embargo muchas veces nos quedamos, ¿no? nos quedamos en, en la idea ¿Qué opinan? Hola, ¿cómo están? Yo también estoy de acuerdo con esto que dicen ustedes dos. Y además, le agregaría que los emprendedores son aquellos soñadores que decidieron tomar acción de lo que querían para su vida. Eh, y a veces piensan que los emprendedores son unos flojos que se deberían de poner a trabajar cuando es totalmente lo contrario. Una persona que está viviendo a través de un trabajo tradicional, que es lo que hace, tiene... Tiene su horario seguro y son 8 horas o 12 horas y solamente. Mientras que el emprendedor, si quiere cumplir con más eh, objetivos, se va a aventar 12, 15, 16 horas, y a veces 18, si está preparando algún tema en particular. Hola, este yo quería comentar, en México, eh, el concepto de emprendimiento, mucha gente a veces lo, lo asocia con el, el joven que desea poner su propia compañía, que empieza, que sale de la escuela y quiere poner su, su negocio. Sin embargo, en las charlas que hemos dado, hemos, hemos compartido también de que no hay, no hay edades para emprender. Porque hemos visto también gente que ya dejó su trabajo, se retiró a los 50 años y tienen un anhelo por crecer, tienen un anhelo por emprender. Entonces, es como una invitación, yo lo veo como una invitación permanente y abierta a que a que no hay edades para emprender, como que más que nada es como que tener ese espíritu de, de querer alcanzar cosas y de seguir creyendo, de soñar en, en alcanzar propósitos que tienes por, por desarrollar en tu vida, ¿verdad? le digo que yendo más allá de emprendimiento, pues sería más o menos como aquella actitud y aptitud de la persona, pues que le permite emprender nuevos retos, nuevos sí. proyectos, es lo que le permite como avanzar un poco más, ir un paso más adelante. Y estoy de acuerdo contigo, por lo menos recordamos la historia de John Scatman, que uh -huh. él le dio por cantar tecno allá en la época del 95, 96, después de que tenía ya 57 años, sea, trabajar en un restaurante y lo sacaron, y él dijo, a mí me fascinaba la música, y yo era cantante, y hacía esto, y empezó en esa época a cantar lo que le llamábamos en esa época tecno, y sacó cinco temas, y después de esos 57 años que le llamábamos el abuelo del tecno, tuvo su idea y empezó un camino y empezó y emprendió sí. y pudo lograr llegar a la fama y alcanzar sus sueños sí yo creo que el tema de emprender justo hace un rato este compartí por el grupo de, de Facebook eh, la conversación de Messenger que teníamos un video sobre el tema de emprender sobre más o menos antes de emprender que ahora actualmente la, también si yo lo voy a copiar y lo voy a pasar por este chat, en el chat de Zoom. Eh, creo que el emprender viene, como tú dijiste, John, por cambio de actitud. El cambio de actitud que uno ve y visiona las cosas. El cambio de actitud que uno le pone. Eh, y las ganas que uno le pone para hacer las cosas. Eh, hace rato se veía este video y el chico Francisco que vendía empanadas en México, que el video lo van a encontrar en YouTube como el mejor vendedor de México, Hablaba sobre matter del King. Cuando empezamos a emprender, creemos que si no emprendemos desde un momento, desde el inicio, y no ganamos plata, o no ganamos, este, o no, nuestra idea no sale a surgir en una semana, somos fracasados y dejamos de emprender. Y nos topamos con eso. Es un poco para ir al fracaso eh, sobre ello. Me gustaría tocar un poco el tema también. Fíjate que eh, aquí además un, un comentario en un artículo que escribimos, hablaba yo de tres características que necesita tener un emprendedor y está relacionado con eso que acabas uh, de comentar raúl eh, dice característica 1 creer en sí mismo o sea, como que no puedes emprender si no crees en tus habilidades en tus capacidades que tienes y hablábamos de la característica 2 de ser perseverantes como que no te enfoques en los obstáculos sino pues es, es ser perseverante hacia las metas no y la y la parte 3 o característica 3 hablábamos como de mantener una actitud positiva, porque a veces la gente dice, oye, veo a tal persona muy positivo, y hoy ese es a veces un estilo de vida, como dicen, no, independientemente a veces de situaciones que tengas que confrontar para alcanzar, pero yo lo vi como tres características para poder emprender, o sea, para poder eh, ser perseverante, y tener una actitud positiva y sobre todo eso, ¿va? como que creer en sí mismos difícilmente yo creo que alguien puede emprender cuando empieza a dudar de sus capacidades y habilidades. Eh, Manuel, ¿puedes resumir las tres, las tres que dijiste, las tres características para la persona que lo está escuchando en YouTube? Claro. Característica uno: creer en sí mismos. No se puede iniciar nada si empezamos a dudar de las habilidades y capacidades. Característica dos: ser perseverantes. Es importante ir tras la meta, no importan los obstáculos, usted debe seguir caminando, ¿verdad? Y la parte 3, característica 3, mantener una actitud positiva. Esto no es cantarse porras, como decimos en México, ¿verdad? no cantarse porros a sí mismo, es entender las debilidades y reforzar las fortalezas para hacer realidad su sueño, lo que quieres emprender. Hola, yo también estoy de acuerdo con que primero tenemos que desarrollarnos personalmente, Esa es, esa. es yo creo que engloba todas estas características que se requieren, ¿verdad? Si tú sí. mejoras tu carácter, si tú tienes el dominio de tus emociones, el dominio de ti mismo, si tú quitas y tumbas a tu paso todos esos gigantes que se te van a poner al inicio, que es el temor, qué es la duda, qué es la timidez, qué es la vergüenza, qué es el rechazo que es la baja autoestima, que, que te generan en ti pensamientos y creencias limitantes que están repetitivos y repetitivos y repetitivos de no puedes, esto no es para ti, suena demasiado bueno para ser verdad, eh, para que lo haces y de todos modos no, no lo vas a lograr, entre tantas y tantas cosas que se nos van a poner en el camino cuando emprendes. La mayoría de las personas que deciden emprender eh, cometen dos errores, Primero, soltar la, la parte que asegura tu corto plazo. ¿Quieren emprender y sueltan el trabajo o sueltan lo que hoy en día están asegurando sus finanzas? Porque con el emprendimiento la van a hacer. Error fatal porque cuando nosotros emprendemos es como aquel bebé que van haciendo. Le tenemos que dar para los pañales, para la leche, para la ropa, para la manutención. Eh, y no, no viene primero las finanzas. El emprendimiento te va a pedir que hagas desde cosas gratis, desde que inviertas en tu capacitación, desde que estés atento a las, a las situaciones para que las analices y las vayas mejorando, hasta que llegue el punto en el cual tú puedas soltar eh, aquello con lo cual tú cubres el corto plazo. El error, vuelvo a repetirlo, es que sueltas la de tus finanzas, y en el momento en el cual tú quieres eh, tener triunfo, estás desesperado porque ya vienen las cuentas, ya vienen pagar los servicios, ya viene el pago de la casa, del carro, de todo, y eso no te va a permitir pensar, y por lo tanto tampoco te va a permitir desarrollarte personalmente, eh, tiene, tiene mucho que ver, el emprendimiento es algo que tienes que tomar muy en serio. Eh, y que lo debes de tomar de manera muy profesional, no solamente, ah, me voy a aventar, soy un loco, soy emprendedor, y ya lo hice. No, no es de suerte, es de, es de enfoque. Mira, ya, ahora que mencionas esos dos errores, yo, yo quiero, quiero añadir ahí otro error más que estuvimos conversando recientemente, pues creo que es importante que los emprendedores también sepan qué deben hacer, pero cuáles son los errores que no debemos cometer. Entonces estábamos discutiendo sobre ese tema de los errores, y uno de los errores que encontramos principales fue aquel emprendedor que está hablando con sus empleados o delante de sus empleados y le dice a ellos o de frente de ellos, yo nunca he sido un empleado, yo nunca sería un empleado, porque soy un emprendedor. Entonces está menospreciando el valor que su gente o okay. sus empleados están dándole a su emprendimiento. Entonces, solamente quería añadir ese, ese punto más y otros errores que mencionabas. Bueno, de hecho, vos sabés que de hecho hay una hay una serie que agarran, agarran al jefe de una cadena, por ejemplo, y lo ponen a trabajar de empleado incógnito, donde nadie lo conoce, para ver cómo funciona. Y yo sé que son ejercicios que, más allá de que eso es una serie, yo sé que son ejercicios que se pueden hacer a nivel empresarial, ¿no? Agarrar a una persona de alto rango y decirle que trabaje, por ejemplo, una semana, en un lugar, para que vea, para que viva la empresa desde el lado del empleado, ¿no? Que es muy fácil a veces decir, y sí, funciona todo, el empleado tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero cuando lo ves del otro lado, por ahí es diferente. Uh -huh. Sobre ese, sobre justo lo que dices, Marco, acá en Perú este, hay una, un conocido banco que ha puesto a sus funcionarios, a su gente de directorio, a sus gerentes, los ha puesto, por ejemplo, a una gerente de imagen, una fémina, la puso de estilista en una peluquería de, o un una peluquería, una barbería de un lugar de condición socioeconómica baja, y empezaron a preguntarle qué tal era el servicio de los bancos. Y al preguntarle, la gente le decía, no, pues bueno, en el banco mucho tiempo esperamos, perdemos mucho tiempo, empezaron a decir todas sus inquietudes y mucho formalismo y, y bla, y bla, bla, bla. Y entonces, al último, la gente eh, supo que era de verdad un gerente del banco. Entonces, trataron de escuchar. Creo que es buena esa práctica que dices. Pero como el tema de emprendimiento... También justo lo que decía Patti, eh, esto va más allá de hacer las cosas que uno quiere y también de las disciplinas, porque esto pasa bastante con la disciplina. Si no tenemos disciplina, nunca llegamos a nada. Para poder emprender, debo ser el primero en levantarme. Si tengo un negocio, debo ser el primero en tratar. Debo ser el primero en llegar y el último en irme. Si no, ¿cómo voy a tener? Por eso tenemos, por ejemplo, a gente que no hace lo que le gusta hacer. O hay gente que estudia lo que no sabe lo que, lo que hace en sí. A los abogados, tú ves abogados de cocineros, acá en Perú ves abogados de taxistas, ves abogados de, no sé, de, de profesores. Entonces, esto pasa con, con el emprendimiento en sí, y de repente una parte en Perú. Ok. Sí, a veces cometemos el error de no valorar lo que viene de premio. A veces eh, creemos que, por ejemplo, hoy en día con la nueva economía de estos multiniveles, entran muchas personas a, a por emoción y ya porque entraron ya se sienten emprendedores. Sin embargo, al siguiente mes terminan saliéndose porque no esperaban toda la carga de trabajo que se les venía al momento de que tienen que prospectar, de vender el producto, de hacer tantas, tantas actividades que a veces los malos líderes también tienen el error de, de no decirlo, ¿verdad? Y siempre simplemente les les mencionan el premio. Pero si el premio merece el precio de tu sacrificio diario, claro que lo tienes que hacer. No, no importa cuántas horas tengas que invertir, arriesgarte a que sucedan las cosas. No todo empieza de manera perfecta. Sin embargo, gracias a, como dice Raúl, a tu... A, a, a, a, a... Creo que estaba en silencio, ¿verdad? Nadie me dice. Sí, sí, te estábamos escuchando. No, no, te estábamos estamos. escuchando. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Ah, ok, no sé por qué estaba en silencio. Ok. Gracias a, a ese, el, el precio, a que lo, el premio lo, vale el precio, tienes que esforzarte, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, tienes que tener todas las características de un buen líder. Sin embargo, la mayoría de las personas creen que el emprendedor no hace nada. Eh, no, no, no, pónganse a trabajar, envíen, ¿para qué estás vendiendo si eso no es para ti? Entre otras, otras cosas que vienen por nuestro entorno, ¿verdad? Y queremos de quitar. Vuelvo a repetir, no todo empieza de manera perfecta, eh, pero sucede que viene, gracias a, a tus esfuerzos, una libertad financiera, que ese es la, la, el propósito principal de todo emprendedor, tener la libertad financiera que te aplique a tener horarios eh, diferentes y que los puedas tú amoldar a tu nuevo estilo de vida. Ahora, ¿no parece una locura tanta gente que piensa que vos podés emprender algo sin vender? Incluso he visto publicidades de multiniveles que dicen, eh, no necesitas vender. Sí, eso, eso, eso yo lo menciono mucho en un curso que tengo, que son mentiras, que engañan a las personas para que ingresen a través de, de emociones, porque te hablan de un premio, tú te emocionas, generas un pensamiento, ese pensamiento dices, wow, yo quiero esto, pago, pero no me dijeron cuánto tengo que trabajar, y ahora que me, ya estando dentro me lo explican, yo no quiero, yo no tengo esas características, yo no quiero vender, yo no quiero hacer, y me voy al lado de los fracasados, que cumplen el 85% de los que hoy están en multiniveles, solo el 15% está disfrutando de los premios. Hay una frase que dice, nadie es más prospenso para creer una mentira que aquel que quiere creer en ella, y esa frase a mí me hace acordar a, a todo esto, ¿no? que a veces eh, la persona que, que le dicen no necesitas vender, entras y vas a hacer no sé cuánto dinero en cuánto tiempo, realmente la persona, la, la persona es la mitad de la mentira, es la persona que está escuchando y se deja mentir de esa forma, ¿no? Quiere creer en eso. Porque cómo vas a pensar que vas a entrar en un lugar y sin hacer nada vas a ganar dinero, es como que, no sé, hasta cuando vendés droga necesitas vender, o sea... <risa> Eh, porque... Suena algo ilógico porque te dicen que puedes llegar a ganar mensualmente hasta 10 mil dólares, y... pero nada más vas a trabajar una hora diaria, y empiezas a hacer tu cálculo y yo quiero trabajar una hora diaria y solamente cinco días a la semana. Como Raúl, ya... Raúl trabaja una hora diaria y después se la pasan la computadora sentado ahí, mira. <ríe> No, no, no. Eh, bueno, yo trabajo, wow, yo voy a mi casa cada dos días y me quedo, y me quedo y veo a mis hijos cuántos, seis horas. Y, y, y, duermo, y duermo de ahí las ocho horas y estoy en ese tiempo nada más, cada dos días. <risa> Acá tengo 50 hijos más todavía. No, este, es yo, la pregunta era, ¿necesariamente tenemos que mm, Medir el emprendimiento con el tema económico. Sí, sí eso, a eso iba yo. Muchas veces nos dicen, solo tienes que trabajar una hora diaria, pero si tú calculas una hora diaria por cinco días eh, por para trabajar los, el mes, 20 horas, eh, y quieres ganar 10 mil dólares al mes, ¿cuánto estaría valiendo tu hora? 500 ¿Qué dólares. ¿Qué acciones tendrías que hacer para que verdaderamente tu trabajo tuviera ese costo? ¿A qué, ¿A qué apunta exactamente tu pregunta, Raúl? ¿A que, ¿A que hacer un emprendimiento puede ser no necesariamente para tener dinero? ¿O te referís a que puedo empezar a emprender aunque no tenga resultados económicos? ¿Hacia dónde vas? Por los dos lados. Por los dos lados. Porque viene a decir que puedo emprender para conseguir una calidad de vida, una mejor calidad de vida, pero la calidad de vida me la doy yo de acuerdo a mis estatus personales, ¿no? No necesariamente mis estatus personales sí. es tener demasiado... ¿eh? De demasiada economía. A eso también. Sean. Yo... Eh, lo que decís, Raúl, tenés toda la razón. Eh, yo primero emprendí cierto trabajo para poder darme a conocer, tocaba hacer ciertos esfuerzos donde no se representaba monetariamente para nada. Y gracias a eso empecé a coger como una especie de escalafón. Y empecé a darme a conocer. Y gracias a Dios, pues ahorita pues, puedo disfrutar un poquito más que hace unos años atrás. Y pues más que todo va como en el enriquecimiento personal. De saber de que estás logrando lo que... La meta que te has propuesto. Luchando con unos objetivos específicos. Manuel, tienes el micrófono apagado. Creo que va a alzar la mano. <risa> Abril el mic bueno, Manuel. Mientras, mientras Manuel se conecta con el micrófono es que yo, yo quiero añadir algo a lo que dijo Patricia rapidito y es, es, es que definitivamente el emprendedor tiene que ser valiente uh -huh. uh, sin arriesgar pues valiente y a mí me gusta mucho la definición de valiente de Aristóteles que valiente es el término medio entre el cobarde y el temerario porque el temerario es el que peca por exceso no evalúa los riesgos pero el cobarde es el que se paraliza. Entonces el valiente ejecuta, pero considera los riesgos, los toma en cuenta y actúa en consecuencia. Manuel. Ahora, uh, hay, un, hay una parte interesante en cuestión de emprendimiento y, y el tema de, de rentabilidad o económico. Hay casos uh, como el, el que la persona que creó el concepto de TOMS, los zapatos, ¿verdad? Blake Maikowski, que este el señor dice, oye, yo vi uh, un objetivo, o vi uh, algo en los niños donde hacía falta el calzado, él crea la marca, desarrolla toda una filosofía de que en la compra de uno, de un par, donamos, yo creo que ahí más que él haya hecho todo un plan económico de sus utilidades, trabajó sobre un propósito, y es como dice, mira, la ley de la siembra y la cosecha, yo creo que su propósito fue muy fuerte, y provocó e inspiró a mucha gente, y hoy en día es una de las, una de las marcas pues, más relevantes que hay, al menos en, en ese tipo de actividad, donde, donde marcas que dicen, ¿sabes qué? Yo voy a provocar algo en la gente, si a lo mejor en el momento esperar algo a cambio, pero yo sé que si hacemos algo bueno, la, el regreso o el retorno puede ser bastante bueno. Y a mí se me hace un tema interesante, porque cuando hacemos diagnósticos de marca, ese es el primer punto. Oye, ¿cuál es el propósito? Y siete de cada diez empresarios me dicen hacer billetes, hacer dinero, hacer dólares, ¿verdad? Pero hay tres de cada diez que me dicen, yo quiero servir para esto. Y es un lenguaje muy diferente. Y al paso del tiempo te das cuenta que esa gente es la que está alcanzando grandes cosas porque no persiguen puntualmente el dinero. Este tema causa mucha controversia porque definitivamente no podemos hacerlo a un lado si no es... Es, es lograr un equilibrio, pero yo creo que el propósito eh, o esa inspiración que tienes de poder alcanzar algo, es, es el caso de Tom's, eh, así como otras marcas, eh, me, me encanta porque de entrada no hay un objetivo en sí o un, todo un plan económico detrás, de que en la venta de tanto producto, mi utilidad va a ser esta. Y, y nomás para terminar este punto, también hay una parte, ustedes saben que hay muchas herramientas en línea, gratuitas, y esto es gratis. Sí, pero al, hay una estrategia detrás comercial, vaya, pero al, esa sensibilidad de, de, de emprender a veces algo con acceso directo a la gente provoca, provoca algo en, en el mundo de las personas, ¿verdad? Y, y yo creo, quería comentar ese caso de Tom's que se me hizo muy muy interesante lo que hizo y lo que hoy en día la marca representa. Sí. Dice Joana, a manera personal pienso que los emprendimientos son un proceso lento de aprendizaje. Paciencia y saber medir tu riesgo y objetivo Pero nunca dejando de seguir en el camino nunca, nunca dejar el camino Yo una cosa que cometí el error Yo no sé si ustedes lo cometieron también Fue empezar un emprendimiento haciendo la falla número uno Que nombró Pat Que fue dejar todo y hacer solamente eh, mi emprendimiento Cuando mi emprendimiento todavía no me daba dinero ¿Sí? Eh, señor Billetín, como dice el jefe Gorgory en los Simpsons, no tenía billetín y lo había dejado, o sea, no hacía más nada, y te estancás y te frustras y te juro que es muy malo. Así que eso no lo hagan, ustedes niños que están mirando esto en YouTube, no lo hagan. Primero empleo o lo que fuere y después me voy hacia el emprendimiento, aunque, aunque hay casos extraordinarios, donde empiezo a hacer un emprendimiento y despega de una sin darte cuenta, o estoy estudiando y tengo tiempo para emprender, es, es muy bueno eso también. Yo, yo digo que es en cuatro fases, como vemos, de, de, de emprender. Primero, tenemos que desaprender todo aquello que está en nuestra mente, porque muchas veces nuestras creencias limitantes son las que no nos van a dejar avanzar. Ya que nosotros tenemos ese vaso vacío, lo tenemos que llenar, ahora sí, aprendiendo todas las habilidades necesarias para que nos requieran nuestros dones y lo que nosotros queremos, ¿verdad? Eh, después de aprender, viene la etapa de practicar. En esa etapa, bien lo decían los compañeros, es donde comenzamos a dar mucha información gratuita. En la medida en la cual nosotros aprendamos y tengamos la humildad de dar las cosas gratuitas, es la forma en la cual se convierte en un círculo virtuoso, que damos información gratuita, nos da, nos cono, nos, dan a, nos damos a conocer, nos empiezan a recomendar, nos piden más información gratuita, que nos damos a conocer y nos empiezan a recomendar y se empieza a hacer cada vez más y más y más grande tus seguidores. Sin embargo, llega el punto de quiebre en el cual tenemos que dejar de dar cosas gratis, eh, seguir dando pero pocas y ya ahora sí valorar lo que somos y es entonces cuando podemos compartir y generar ingresos a nuestro paso. El emprendedor eh, que decide apostar más por, por invertir en él mismo a través de marcar lo que de enmarcar su, su, su persona, marca personal, eh, viene a tener mejor respaldo, mayor reputación y eso lo va a hacer que sus ingresos a su paso vayan aumentando conforme más reputación tenga y eso sí se vuelve algo ya, muy llamativo. Si antes mi hora costaba 100 pesos porque estaba viviendo en Hermosillo, Sonora, hoy en día mi hora cuesta 50 dólares eh, o cuesta más eh, dependiendo la, la actividad que tenga yo que hacer. Mira, hay, hay un punto interesantísimo también, que no hay que dejar el trabajo botado por salir a, a emprender, como, como dijo Marco, eh, pero hay un término que es el de intraemprendimiento, que es el, el, el hecho de emprender dentro de una organización, con aspectos innovadores, que crea competencia dentro de la organización, y este es un, un tema bien interesante que hemos estado eh, investigando recientemente, lo hemos promovido. Yo trabajo, también soy empleado aparte, lo que hago soy empleado en una empresa, entonces lo hemos promovido en la empresa y hemos visto que hay mucho interés de las personas en participar, crear cosas nuevas, innovar eh, y ha dado muy buenos resultados. Entonces, el, el mensaje que les quiero dar es que a pesar de estar dentro de una organización también se puede emprender y ese término, es el de intraemprendimiento. Ya uno, eh, no se vean. Otro punto para emprender debemos de quitarnos de los placeres momentáneos. La, todas las personas que hoy andan posado más. En, en su tiempo, en optimizarlo y en, des, y en aprovecharlo al máximo, ha sido la forma en la cual han tenido éxitos. Las personas que quieren sacarse la lotería y, pero ni siquiera son capaces de comprarse el boleto de, de, de rifa, eh, pues es, es ahí donde se quedan, donde se van quedando en ese estado de confort que no los hace crecer. Yo en esos días estaba viendo un programa donde aparecía un señor en, en Honduras que vendía en los semáforos, pero lo más que impactaba era que llegaba con saco y corbata. Traía sus jugos, traía todo y venía con saco y corbata. Entonces lo entrevistaron que por qué realizaba su actividad de esa forma. Y la, pregunta, y la respuesta que él dio fue la siguiente, yo... Me veo como un empresario, esta es mi empresa, este es mi negocio. Tal como soy el gerente y dueño de mi empresa, tengo que mentalizarme y enfocarme y decirme como debe de ser. Y así venía sus jugos y empezó, fue su inicio. Y decía él de que ya casi iba a abrir una sucursal en otro semáforo, iba a alquilar un local y empezar a trabajar. Son personas que tienen una visión, una idea, empiezan a trabajar, pero se mentalizan ya directamente... Y se ven en esa forma que desean. Y empiezan a trabajar desde ese punto de vista. Para mí ese emprendedor es de los mejores. pues sí. Yo cometí el error de Marcos. Yo me salí a trabajar. Empecé con lo de coach. Eso sí no va a decir mentira. Eh, yo también vi ese video, este John. Este, creo que el señor vendía horchatas. Horchatas se llama el, tema, el término. Sí, horchatas. Y venía así, bien a saco de corbata. Mira, lo que me pasó a mí. Bueno, gracias a Dios, yo tengo un, un empleo que es fijo. Eh, pero este, a la vez este, el dinero que percibo por, por, por el trabajo que realizo no es mucho. Y eh, por las mismas necesidades que no tiene, gasto demasiado. Entonces, para poder emprender lo que hice es... Lo que me pasó con mi esposa fuimos, agarramos y empezamos a hacer chocolates eh, caseros. Acá en Perú le llamamos chocotejas, que son unos chocolates, que a su interior vienen frutos secos o vienen dátiles. Pero, como para lo que ustedes llaman, tienen los términos en otros países. Entonces... Acá en Perú costaba 50 céntimos un sol, un sol, un nuevo sol, eh, que viene a ser un peso más o menos este, en otros países, o un dólar, eh, de, de acuerdo a la moneda, eh, venderlo unidad por unidad. Entonces yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué cosa? Hagamos los chocolates por un montón y vendamos la mitad de precio y llevémoslo a los colegios, a los centros educativos. Entonces a las tiendas, a, los, a las bodegas, a, la, a los kioscos que están dentro de los colegios, le ofrecemos a la mitad de precio y que ellos lo vendan un poco más y le damos oferta. Entonces ya no vendía uno por uno, sino hacíamos los chocolates en casa y después lo llevaba al, al centro educativo y lo, y lo vendía por docenas. Y en poco tiempo empezamos a hacer un, un negocio, un capital. Entonces ya tenemos otro negocio más porque acá nosotros emprendemos todos los días. Entonces, es hacer las cosas diferente y pensar de manera diferente, no siendo el mismo. Si yo me, yo me quedo en la calle vendiendo chocolates en un pequeño puesto de uno en uno, no. Decidí venderlo por docenas en los colegios a mitad de precio, pero me salía. Ya tenía cliente fijo. Y a sí. medida que iba pasando, me iba generando más y más y más y me creó una nueva fuente de ingreso. Mire, yo yo no sé si a ustedes les ha pasado... Pero a mí eh, me pasa mucho que me llega gente con, cuando estoy haciendo coaching o simplemente en conversaciones, me dice, mira, yo tengo una plata y quiero hacer algo, y quiero hacer un negocio, pero no sé qué. Yo, yo quiero, quiero hacer un negocio propio. Cuando, cuando, esto, cuando el emprendimiento se hace únicamente desde el punto de vista económico, el fracaso es muy posible. El riesgo a fracaso es mucho mayor que cuando se mezcla con un tema de pasión, con un de tema pasión. de propósito de vida, con un tema de qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces yo no sé, y lanzo esto al aire porque me gustaría también escuchar su opinión al respecto, cómo, cómo identificar ese, ese punto de a dónde dirigir mis esfuerzos de emprendimiento cuando ya estoy decidido a dar ese paso. Que para mí tiene que ir una mezcla, como lo dije anteriormente, de valentía, pero también compasión también con tener las competencias para hacerlo, y estar todo eso conectado con el entorno donde yo me estoy desarrollando. El problema número uno que hace, que, que en la que la gente se mete, digamos, es empezar a hacer las cosas porque hay dinero, ah, porque eso sirve, porque con eso se vende, porque a, a fulanito le va bien con eso, y yo creo que esa es una escalera al directamente al fracaso o a, o a, a la frustración, porque... No tiene nada que ver, o sea, basarte solamente en que a alguien le sirvió o que ahí se gana dinero, es una locura, uh -huh. es una locura. Para mí lo, el emprendimiento, para mí todos los emprendedores que han tenido realmente éxito de forma integral, eh, fue porque hacían lo que les gustaba. Porque si vos tenés éxito, incluso si te va bien en algo que no te gusta, ¿qué tipo de felicidad puedes tener? No, no sé. Uh -huh. Estoy de acuerdo contigo, Marco. Muchas veces la mayoría de las personas vienen hacia, hacia nosotros como mentores o como coach con, teniendo dinero, pero no teniendo la idea. Si tú no tienes un, eh, si tú tienes un millón, pero no tienes la, men, la mentalidad de un millón, eh, ese dinero se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque lo vas a invertir en lugares donde realmente no está tu enfoque. Eh, cuando perdón, yo soy muy espiritual, pero cuando Dios nos formó, Él pensó una vida llena de grandeza, y esa grandeza va a ser entregada en el momento en el cual nosotros hayamos descubierto nuestros dones y nuestros talentos, para entonces saber desarrollarlos, saber tomar nuevas habilidades, innovar en ese en ese ámbito, y es entonces cuando podemos ser prósperos a través de brindarle al ser humano cómo cubrir una necesidad. Pero, ¿cómo cubres la necesidad de los demás? A través de lo que a ti te hace feliz. De, de aquello que si te genera 12 horas de esfuerzo, tú no lo sientas, porque sea algo que está que amas hacer y que no te pesa hacerlo. No se va a, eh, a mí porque si no mañana no me levanto. Así que déjale, le mando un beso a Roma. y bueno, de... qué bueno Qué interesante lo que está contando Marce, que mañana no se levanta. Mejor la, la ponemos en silencio. Bueno, <risa> entonces cuando la vida tiene, tiene sus ciertos problemas, lo debemos de solucionar con entusiasmo. Es por ello que cualquier ámbito que tú decidas escoger para emprender, tiene que estar encaminado a, que, a tus dones y talentos y a lo que tú amas hacer, a, a la felicidad que te genere el estar haciendo las actividades. De hecho, se, se habla mucho de cuando encuentras tu verdadero propósito, dejas de trabajar. Porque sí, okay. ya, no está, ya no es trabajo, ya es propósito. Entonces, eh, yo considero que es, bien, es muy importante el tema de primero ser, después hacer. Porque eh, hemos, hemos trabajado acá en México en muchas incubadoras de negocios y me toca escuchar a muchos emprendedores y, y, y ellos están muy sobre la idea, dime qué tengo que hacer. Y yo, les uh -huh. digo, y yo siempre les digo, alto, primero dime quién tú eres. Y hay un, silencio, hay un silencio muy fuerte porque a veces no hay claridad en eso. Y entonces tú no puedes llegar a ser si primero no tienes esa claridad. Y yo creo que para emprender, yo, la invitación esta noche sería primero ser, después hacer. Porque como bien decía Marco hace rato, hay mucha gente que dice, la gente que vende tacos, por decir acá en Monterrey, en México, hay muchos negocios de, de comida de tacos y dice, oye, la gente que vende tacos le va muy bien yo voy a poner también un puesto de tacos y a los dos meses fracasa. Y es porque no entienden que se levantan a las 4 de la mañana, que eh, todo el trabajo que hay detrás del telón, ¿verdad? Y piensan que solamente abrir y vender. Entonces, yo creo que si no hay esa, ese, el primero ser con claridad, difícilmente podrás estar toda la vida corriendo y no sabes a dónde. Entonces, yo invitaría a la gente a, a tener como que certeza y, y, y, y visión sobre esa parte, ¿verdad? Ahora, ¿no, ¿no es lo mismo esto conectado a lo que decía Pat hoy, de, de la gente que entra a un multinivel y no espera trabajar, a esto que decís vos, Manuel? Sí. ¿Es como que nosotros, yo no sé en otras culturas, porque la verdad es que no, no, no soy un experto en, en la cultura anglosajona, pero por lo menos nosotros los latinoamericanos estamos buscando la pastillita de la felicidad, ¿no? La pastillita mágica. Producto que... milagro que nos salve, es más, cuando vos escuchás hablar a la gente, muchas veces te dicen, pues yo quiero, porque me quiero salvar, a mí es algo que a mí me dio escalofríos hace no mucho, fue un amigo, entre comillas, con el que me llevo bastante bien, pero bueno, pero hablando él de su puesto político donde está, eh, me hablaba de que él, y no, pues yo la verdad, vos fijate, yo me quiero salvar y obviamente también quiero ayudar a la gente, pero cuando me dijo me quiero salvar, pero también ayudar a la gente, o sea, es que tenemos eso en la cabeza, ¿no? Buscar salvarnos, la píldora, el dónde entrar, etcétera, ¿no? ¿Quién me va a salvar? ¿Quién me va a ayudar? Denme un puestito, denme un puestito, ahí me mí me, me, me genera escalofríos. Sí. Eh, tenemos para que hable también Jessica Landauro, que acaba de levantar su manito, así que dale Pat, si querés. Después va Santa, no sé si Santa estaba levantando la mano también, y Raúl, así que dale, en ese orden, adelante. Dale, Pat. ¿Yo? Vos o Raúl, como quieras. ¿Quién era que quería hablar? Raúl quería hablar. Raúl, a ver. Y después, dale, Jessica, dale, Raúl. Pero creo que, mira, a mí me pasa algo. Yo conozco bastante gente que ha emprendido y le va muy bien, muy bien, súper bien, pero es gente que realmente tuvo la necesidad. Eso parte, creo que el emprender también parte por la verdadera necesidad que uno tiene. Cuando uno tiene una verdadera necesidad de sacar adelante tu familia, la necesidad de trabajar, la necesidad de crecer, te dedicas al 100%, le metes más fuerza porque la necesidad la vives. Pero si, por ejemplo, no tienes la necesidad y lo haces tan solo por probar suerte, en la vida vas a dar el 100%. Por eso, para emprender y para poder llegar a emprender y ser un emprendedor, necesitas meterle no el 100%, no el 200, sino el 1000% a las cosas. Está bien. Eh, ¿sabes que me acabo de dar cuenta que Jessica no tiene micrófono? Así que Jessico, hay cosas que vienen en el chat. John, ¿ah, querías conversar. Yo tengo una anécdota sobre eso. Eh, eh, en cierta ocasión estuve dando una charla para padres de familia, a lo cual llegó una señora, aquí rapidito. El marido la había acabado de dejar, eh, tenía tres niños, no sabía cómo realizar, conocí a una señora que le dijo que le colaborara. La, eh, la señora le dijo, yo no necesito plata, yo no necesito trabajo, yo lo único que necesito es que usted me dé un plante. ¿un plante cómo así? O sea, algo monetario. Dijo, ¿y usted qué quiere hacer? Dijo, yo quiero montar un puesto de arepas. Sé hacer arepas, me queda muy bien y yo necesito montar mi negocio de arepas. Dije: ¿y qué es lo que necesitas para tu puesto de arepas? Dijo, el asador y comprar los materiales para una semana. Y si quiere me presta la plata y, o usted me regala eso y yo en menos de un mes le estoy devolviendo su dinero. Y efectivamente en menos de un mes le estaba devolviendo el dinero con intereses. Y después de eso se volvió tan buena la señora que empezó a vender de tienda en tienda a suministrarle a las tiendas para que vendiera. Tenía ya su ideal y en medio de una crisis, aún en la crisis, sabía que era lo que quería hacer nomás necesitaba que alguien le empujara, le colaborara para seguir con su emprendimiento. Y en un momento difícil de su vida. Yo, hay un libro que se llama Autodisciplina en 10 días, que a mí me, me, me resulta muy agradable, y nombra la, las cosas que a nosotros nos pasan por la cabeza cuando cuando empezamos a emprender y a hacer cosas, cuando tenemos que hacer esas cosas que a veces son difíciles o no nos nace, ¿viste? No nos nace como quedarnos tirados mirando una película, eso nos nace a todos, pero, pero bueno. Eh, y Autodisciplina en 10 días habla justamente de la procrastinación, algo que en Latinoamérica es prácticamente un virus. Y les voy a contar solamente dos características, la, las otras las dejo para después si entra el tiempo. Una es el cinismo y la otra es el negativismo. El cinismo es cuando la cabeza te empieza a decir todo el tiempo, empezás a hacer algo y te dice, ¿y eso servirá para algo? O sea, ¿es bueno esto? ¿Cómo? ¿De dónde vas a, vas a aprender disciplina? ¿Te van a pagar esto? esto? ¿Alguien gana plata con esto? ¿no? La cabeza, viste, que te empieza, te empieza a taladrar. Eh, el cínico es un genio indicando por qué un plan en particular, idea o elección, no es buena y no funcionará. Así que cuando tu cabeza te empieza a hablar, ya sabes que es tu... tu, tu tu cerebro cómodo que se quiere quedar en el sofá mirando una película. <risa> y la número dos es el negativo, el negativo destaca todo lo malo, todo lo malo. Te voy a leer una frasecita que a mí me parece muy interesante, el cerebro te va a decir algo así. ¿Por qué molestarse? Después de todo, tu jefe es un imbécil, tu compañero es un tonto, tus zapatos son demasiado apretados y tu ropa interior también. Entonces, hay... Un estado contaminado del ambiente, hay una amenaza constante de guerra, hay aditivos cancerígenos en todo lo que comes, el planeta se está muriendo, el gobernador es un estúpido, en efecto, la vida es difícil y luego mueres. Entonces, ¿para qué trabajar? ¿Para qué molestarse? ¿no? Mejor quédate tirado en el sofá, así como estás santa, tranquila. Entonces, hay que tener a veces cuidado con esa voz en la cabeza que te va a tratar de detener todo el tiempo, de salir de tu zona de comodidad no tan conocida. Yo quiero ah, ah, bueno si me lo permiten, les voy a contar un poco de lo que es mi historia eh, quiero decir que los emprendimientos no son carreras de 100 metros son carreras de, de resistencia en todo momento te vas a enfrentar a esa resistencia yo soy arquitecta de profesión eh, yo trabajaba en las minas y ganaba 30 mil pesos diario de perdón 30 mil pesos mensuales muy a gusto para vivir en méxico muy cómodo eh, eh, el dinero. Sin embargo, mi vida personal estaba patas arriba. Dejaba a mi hija eh, con mis hermanas porque me había recién me había divorciado. Eh, muchos problemas tenía yo en mi paso. Que esos problemas los hice llegar a mi clima laboral y los conecté con un cóctel de sentimientos que traían las demás personas que estaban en la mina. Porque te separan 10 días fuera de, de tu entorno a trabajar solamente, levantándote 5 de la mañana y terminando a las 7 de la noche, cenas un poco de ejercicio y a dormir porque viene la, la rutina nuevamente. Eh, y, y cuando yo estaba haciendo un enlistado de cómo salir de mis crisis, salió eh, lo que hoy en día yo ya se convirtió en mi libro. Eh, cuando yo decidí salirme de las minas para renovar y reactivar mi vida personal, eh, pues fue un quiebre, un punto de quiebre, fue un detonador que, que me hizo ver mis realidades. ¿Por qué? Porque ya no, mi hija ya no me decía mamá, eh, ya no tenía amigos con quien salir, ya no tenía yo vida, vida personal. La, los emprendimientos, lo que te dan, es esa, esa estabilidad general, donde tú integras, mejoras tu físico, mejoras tu mente, mejoras tu espíritu y mejoras tu emo tus emociones a través de que empiezas a dominarte a ti mismo. Eso eh, eh, no lo cambiaría por nada. no Ahora gano a veces más, a veces menos, depende del depende ritmo de trabajo que yo escoja. Entonces, los emprendimientos tienen mucho que ver con los deseos que están en tu corazón. Y esos deseos los puedes realizar, los puedes hacer hasta, hasta legado. Puedes dejar legados a través de, de lo que tú decidas emprender. Hay personas que aman cocinar y vean la historia de Kentucky Fried Chicken. Él, él no lo dudaba de sí mismo, dudaba de sí mismo y hasta los 65 años con el primer cheque... Eh, de, de 130 dólares que le iban a dar de jubilación, él compró una freidora, compró pollos y se puso a venderlos con los vecinos y después a los 84 era alguien millonario. Todo es cuestión de don, qué son los deseos de tu corazón y qué es lo que tú quieres hacer para, para ti y para los demás. Eh, um, ¿alguno, ¿Alguno más tiene más o menos alguna idea de cómo... De cuáles, de, de, ¿De cuáles son las claves de las que se, de las que se hizo para poder emprender? ¿Qué, qué fue lo que, ¿Cuál fue el quiebre ese que, que pudieron, reconocieron en ustedes en actitud y en aptitud? En actitud y en aptitud para poder emprender. ¿Qué, qué fue lo que ustedes reconocieron en sus vidas? Mira, yo, creo, yo creo que una de las cosas que moviliza... <ríe> Y lamentablemente es así, a las personas para emprender es eh, algo, un cambio en su vida inesperado, principalmente. Y esto no es porque lo, yo lo digo, sino por muchas estadísticas. Cuando las personas pierden su trabajo, tienen que emprender. Aunque hay expertos que dicen, eh, si estás muy cómodo en tu trabajo, renuncia para que te puedas movilizar. Eh, pues ya, ya hablamos que, que debería tenerse un poco más de cuidado con eso. Pero una de las razones es un cambio importante en tu vida que te obligó y te hizo necesario emprender. Sí, es verdad. Hay una, hay una charla muy linda de, de, ¿cómo se llama? Ay, no me sale, es un, empre, un empresario muy conocido de Amway, que, cuente, que la, la charla se llama, de nada sirve la técnica si no hay perro. Y él contaba cómo contactar e invitar y cómo, cómo hacer el negocio, que es un negocio multinivel. Y, y lo contaba con una anécdota súper divertida que si pueden escucharlo en YouTube, supongo que está de nada, sirve de la técnica si no hay perro. Es muy largo, pero básicamente él cuenta que cuando eran chicos iban a robar naranjas del vecino, del campo de al lado. Entonces entraban y había que saltar la, la barda, lo que viene siendo unos alambrados, entonces decía que cuando ellos entraban, levantaban los alambres y, y pasaban por ahí despacito o subían, escalaban y pasaban del otro lado para no romperse el pantalón, para no engancharse. Luego llegaban al árbol de naranja y empezaban a agarrar las naranjas. Y cuando salían, cuando salían, por ahí venía el perro y el perro los empezaba a correr. Él decía, ¿cómo te pensás que cuando viene corriendo el perro atrás mío? Yo me fijo cómo que levantar el alambrado, que saltar, que... Pero mamá, ahí sí que vas a saltar la barda y vas a correr y vas a llegar y vas a llegar a tu objetivo. Porque hay un perro que te está persiguiendo y ese perro se llama la necesidad. Ahí no te vas a fijar en la técnica. Y muchas veces nosotros nos fijamos en la técnica, en cómo hago el sitio web. Ahí levanto la mano primero, en cómo hago el sitio web. Quiero el sitio web perfecto, quiero el iVoox perfecto, quiero el video perfecto, y estoy 85 horas editándolo, y haciendo un montón de cosas, y te fijas tanto en la técnica, Sergio Rivera, gracias Joana, no me salía el nombre, y eso que lo escuché mil veces porque me encanta Sergio Rivera, me encanta, y te fijas tanto en la técnica, pero ¿qué te falta? Te falta el perro, te falta el hambre, te falta la necesidad, ¿sí? Así que, eh, Nilda, adelante Nilda, te activo el micrófono o lo activas vos. Listo, buenas noches a todos. Aquí he estado eh, atenta, escuchando todo lo que han dicho, eh, así que me permito ahora saludarles. Y la verdad, eh, yo pienso que las razones para emprender pueden ser muchas, y, y la verdad eh, siento que es, no es posible resumir, creo yo, todas las, las razones que pueden haber para emprender, y cada uno tendrá la suya, necesidades, autorrealización, circunstancias del entorno, etc. Pero sí creo que para... Eh, poder eh, emprender, yo considero que los, el, el emprendimiento es solo para personas VIP. Yo las llamo VIP porque deben tener eh, valentía, inteligencia, pero sobre todo las cosas deben tener pasión. Porque puertas se van a cerrar muchas, personas que te van a decir que no, van a haber muchas, o momentos donde tu propio cerebro te va a decir que no, van a sobrarte, eh, circunstancias, eh, incluso económicas, que te van a decir, te equivocaste, no debiste haber hecho esto, pues también van a aparecer, pero la pasión es la única que va a hacer que te levantes y sigas adelante día tras día, tras día, tras día, independientemente del tipo de emprendimiento, porque los hay de muchas formas. También creo, hola John, también creo que el tema del emprendimiento tiene que ver con que eh, hay muchas eh, actividades de emprendimiento y algunas son más demandantes en tiempo y en esfuerzo que otras. Eh, algunas requieren de, de mayor infraestructura y estructura que otras, porque yo puedo emprender en montar un... El negocio, porque tengo todo el dinero del mundo y eso implicaría de un negocio de importaciones y exportaciones y barcos y qué sé yo. Entonces, eso es una estructura totalmente diferente a lo que cualquiera de nosotros hace hoy por hoy como emprendimiento. Entonces, hay, for, hay tipos de emprendimiento que sí requieren soltar la ramita, eh, soltar la, la ramita, como dicen, de, de la que tienes para ponerle alma, corazón y vida a tu nuevo emprendimiento. Todo depende de las circunstancias que te rodean. Yo creo que lo importante es es que la persona que quiere ser emprendedor y que quiere emprender cualquier tipo de negocio, tiene que ser una persona con una característica sine qua non, y es que debe ser una persona con la capacidad de autodirigirse, porque eso es lo más difícil en este proceso. Tiene que tener la capacidad de autodirigirse, ya no va a haber quien te diga qué tienes que hacer ni cómo tienes que hacerlo. Y en algunas personas como yo, ese fue el punto de quiebre. Digamos, me cansé de que me dijeran qué tenía que hacer, me cansé de vivir para empresas, peleándome con los dueños de las empresas para salvarles su dinero, y decidí eh, hacerlo para mí. Y dije, no voy a, a trabajar para otro. Como decía Steve Jobs, este, si tú no trabajas por tus propios sueños, alguien va a contratarte para que trabajes por los de él. Entonces, pero lo que sí es cierto en todo este esfuerzo, para mí, es que una persona, eh, y con esto cierro, una persona emprendedora tiene que ser una persona con capacidad de autodirigirse, con todo lo que eso implica, desde la determinación, la perseverancia, eh, la disciplina, etcétera, etcétera. Ahora, las horas de trabajo van a depender de hasta dónde quieres llegar con tu emprendimiento, qué es lo que estás buscando y, y qué tanto tu emprendimiento lo demanda, porque es impresionante, pero hay emprendimientos que generan muchísimo dinero con muy, muy poco esfuerzo, y hay otros que tienes que darle un montón de esfuerzos para... Pues, con, conseguir lo básico, entonces hay de todo un poco y yo creo que lo que creo es que cualquiera que sea tu realidad debe ser eso, tu realidad y construida desde allí, de que es tu realidad y es tu pasión. Nilda, ¿por qué no tenés la cámara? <risa> es un tema de que no estoy en mis mejores condiciones pero en cámara así que tú, me con la ahí. tú ya sabes que cuando la foto está, sale claro, porque yo estoy recogí en mi casa no vende la marca ahorita me entendió la cámara no, mira la imagen la imagen ante todo marquito la imagen ante todo la marca personal marquito no, no me te metas señor, con eso yo decía yo esa voz la reconozco yo la reconozco esa voz pero no veo esa carita dónde se las debo, se las debo. El sí. tema de la, de la autodisciplina es fantástico. En el libro de la Autodisciplina en 10 días de Theodore Bryant, dice: La autodisciplina no es un rasgo de la personalidad que tienes o no tienes. No es obligarte a ti mismo a vencer tu propia resistencia a la acción por el uso de la fuerza o voluntad. Cosa que muchas veces creemos: tengo que tener fuerza, tengo que tener voluntad. Y esa voluntad te dura tres días. La voluntad sola, yo creo que puedes necesitar voluntad, pero la voluntad sola, si vos no descubrís cuáles son, cuáles son, cuáles tú, te descodificás, la voluntad no te dura nada. A mí me pasó, por ejemplo, con el gimnasio. Iba por, me forzaba a ir al gimnasio, ¿no? Hasta que un día, o meditar, por ejemplo, hasta que un día dije, no, pará, yo tengo que encontrar qué es lo que a mí me fascina esto. Es una calidad de vida. Yo no necesito forzarme para venir acá, porque yo, al estar acá, estoy contribuyendo a que mi cuerpo funcione bien. No, solo, no es estético esto, yo pensaba que iba por estética, en realidad yo estaba yendo porque yo me sentía bien. Entonces, cuando empezás a entender todo eso y por qué lo que, querés hacer lo que querés hacer, no vas a necesitar tanta fuerza de voluntad, vas a necesitar decisión, por supuesto. Entonces, ¿qué es la autodisciplina? Antes de dejar a Pat, ¿qué es la autodisciplina? Tres cosas. Una habilidad que puede ser aprendida, no se trata de que no la tenés y te vas a morir así, la puedes aprender, darte cuenta de las resistencias subconscientes a la acción y luego vencer esas resistencias. A mí esa palabra vencer no me gusta tanto, vamos a hablar de transformar esas resistencias, ¿sí? de trascenderlas, de disolverlas a la luz de la comprensión y del amor a nosotros mismos y de definir cuál es la visión que es lo que queremos, ¿Verdad? Y número tres, el proceso de coordinar tus elementos psicológicos, conscientes y subconscientes. Esas tres cosas que te acabo de decir son muy valiosas, si lo estás mirando en YouTube, retrocedelo y anótalo. Pato. Hay algo que se nos está olvidando a todos eh, y que es parte base del emprendimiento. El café. No, el café, salud, salud. No, eh, es, el, es el lograr el cierto número de clientes para que el emprendimiento sea solvente. Eh, muchas veces muchas personas quieren emprender y emprenden y con eso de que te dicen que eres un soñador y con eso de que te dicen que tienes que dar cosas gratis y con, te quedas en esa sintonía y te puedes quedar mucho tiempo en esa sintonía sin embargo si tú decides también apostar en desarrollar habilidades de marketing para que las personas para que te conviertas tú en, en la persona que esté dentro del club de la demanda y no de la oferta, eh, ese, ese, mm, ese proceso sería menos doloroso. ¿Por qué? Porque cuando tú te cuando tú alimentas tu marca personal y te conviertes o entras al club de la oferta, perdón, de la demanda, eh, nunca vas a parar por clientes. Siempre van a estar las personas eh, pidiendo, solicitando ya sea tus servicios, los productos o lo que tú estés ofertando. Eh, y muchas veces como emprendedores queremos el egocentrismo de, de los aplausos, de, de míreme, estoy yo siendo exitoso, pero detrás de... No estoy cumpliendo los números que debo de cumplir para solventarme. Bien. Eh, pregunta Keka, pregunta cómo hace para transformar su pasión en un emprendimiento. Cosa que nosotros estuvimos hablando desde hoy, que lo planteó, si mal no recuerdo, Manuel eh, Cazares. Cazares se pronuncia, ¿La, c la tilde va en la A, Cazares o Casares. Así es. Cázares, en la primera. En la primera, Cázares, lo estaba eh, sugiriendo él, que necesitamos realmente definir el ser, él lo llamó desde el ser y luego el hacer, ¿verdad? Definir esa pasión, uh -huh. definir quién soy yo, y entonces después puedo orientarme a esa acción, así que no sé quién le quiere responder a, a Keka, no, a Debbie, Debbie y Keka, todos me marearon un poco <risa> con el chat, pero... Era... Responder esa pregunta también para los oyentes que están en Paradigma Radio de Tavo Velázquez, si hay alguna pregunta, Tavo, nos la pasás. Y también sigue abierta la consigna de cuál fue en tu vida la actitud o aptitud que tuviste que apropiarte, que descubriste para poder mover ese emprendimiento. Mira Marco, bueno. yo cuando pienso en la pasión, que es para mí eh, la energía fundamental para poder avanzar y poder emprender, o para poder hacer cualquier cosa. Fíjate que cuando yo hablo con muchachos que están eligiendo qué estudiar, también les digo parte de la pasión, y, y para mí yo definir qué es la pasión o qué me apasiona, aparte del hecho de pensar qué voy a hacer el resto de mi vida sin aburrirme, eh, a qué voy a dedicar el resto de mi vida sin tener que preocuparme porque me tengo que levantar en la mañana, sino eso que, al contrario, va a hacer que yo me quiera levantar todos los días temprano a, a hacerlo porque se va a volver eh, mi forma de vida y es a lo que voy a, a dedicarle cada minuto de mi vida. Entonces, desde allí defino primero qué es la pasión y debo separar, porque muchas veces creen las personas que yo debo emprender o estudiar, porque también lo aplico a quienes están eligiendo carreras universitarias, aquello para lo que yo soy bueno. Y eso no necesariamente va a ser tu pasión y no necesariamente te va a llevar al éxito. Y te lo digo muy fácilmente, yo soy contador público. Y todo el mundo se pregunta cómo lleva un contador público a, hasta aquí, a ser motivadora y a hacer una cantidad de cosas. Efectivamente, yo soy muy buena con los números. Y fui muy buena y fui muy exitosa con los números de mi vida, pero un día me obstiné y dije, esto no es mi vida, esta no es mi pasión. Que yo sea buena para esto no significa que esta es mi pasión. Entonces, lo primero que hay que definir es que la pasión no se define por aquello para lo que tú eres buena, sino aquello que va a hacer que tú seas buena. Aquello que va a hacer que tú te esmeres por ser cada vez mejor, por aprender cada vez más, por desarrollarte cada vez más. Y eso es lo que va a hacer que te muevas. ¿Cómo lo convierto después? En un proyecto, mira, o en un emprendimiento, lo mismo que le digo a los muchachos. Eh, cuando tú sabes cuáles son esas competencias personales que tienes, como dice Manuel, desde el ser, que hace que eso se vuelva tu pasión, sobre ellas empiezas a encontrar caminos, a construir una idea de negocio en el que tú puedas ejercer todos los días tu pasión y en el que tú puedas todos los días ejercer con esa competencia. Con esa habilidad, con esa destreza que vas a ir obviamente desarrollando en el camino. Eso es lo que vas a convertir en una, en una forma de negocio. Pero además, eh, yo creo que es muy importante para vos que estás viendo este video en YouTube en el año 2045, cuando todavía esté acá colgado el video y yo ya tenga, eh, no sé, capaz que me crezca de vuelta, no sé. No importa cuando... Y nos lo sigamos ve. viendo guapos así como nos vemos ahora. Claro, así como yo tengo 18 años. Es muy importante eh, que comprendas que... Que no hay emprendimiento si vos no aprendés a vender y a marketingear, a marketing, llamarlo como quieras. Marketing. Si aprendés marketing y no aprendes a vender, no tenés un emprendimiento. Vas a tener un, una propuesta educativa, vas a tener un, un juego, como dice Pat, ¿no? De, de creer que estoy soñando y soy un soñador. Y pero no. Pero si no lo rentabilizás, si no tenés ingreso de dinero, no estás haciendo un negocio. Estás haciendo otra cosa pero no estás haciendo un negocio. Es muy importante aprender a vender y aprender marketing, que además es bastante, bastante atractivo, bastante interesante. Yo estoy metido de lleno de este año aprendiendo marketing y, y me enamoro de las cosas que estoy viendo. Pero por supuesto tenés que buscar un buen mentor, porque vende humo, hay muchos, más en marketing hay mucho vende humo, ¿sí? Eh, se, no... se, se convierte en un hobby, Marco, mientras cuando no monetizas, se convierte en un hobby, y en un hobby bien caro además, porque vas a tener que estar invirtiendo plata constantemente para, para disfrutar de ese hobby, exactamente hay que, hay que monetizarlo. No solo eso, sino que hay veces que la gente piensa vender, que es salir puerta por puerta, y hoy no tiene nada que ver, por ejemplo, vos trabajás bank marketing, marketing de atracción, y vos lo que haces es posicionamiento, posicionás una marca, trabajás tu SEO, trabajás tu, tu, tu imagen, y no tiene nada que ver, o sea, por ejemplo, nosotros estamos todos acá y yo sé, por experiencia, porque ya me contaron varios de mis colegas, que hay gente que escucha un video y después le escriben y le dicen, mira a mí me gustó esto que dijiste, me gustaría, a ver si me podés asesorar. Nosotros no estamos vendiendo nada, nosotros te estamos compartiendo lo que se sabemos, y si te sirve, si te sirve, bienvenido, bienvenido. Estas son otras formas de vender ya, la, la de ir puerta en puerta no va, la gente no quiere que le vendas nada, pero sí necesitan solucionar problemas. Si vos sos un solucionador de problemas, vas a tener clientes. Totalmente de acuerdo. Y es que hay algo muy cierto, Marco, que es que todos los días nosotros vendemos y negociamos. Esas son dos cosas que hacemos todos los días, porque eso es parte de la vida. Vas a llevar un currículum, me estás vendiendo. O sea, estás Absolutamente. vendiéndote. Estás vendiéndote y estás vendiéndote a muy bajo precio contra un montón de personas que también se van a vender a bajo precio. Claro, creo que parte por capitalizar tu talento. El, el término genérico de todo lo que estamos hablando creo que es capitalizar tu talento, capital lo que capitalizar lo que te gusta hacer, y que este capital resulte atractivo para las demás personas, porque si no nunca vas a vender, tienes que necesariamente tu talento hacerlo atractivo para las demás personas. Eh, quiero que en estos últimos minutos eh, me gustaría que, que me digan qué opinan de esto. En Autodisciplina en 10 días de Teodore Bryan, el libro que hoy estaba comentando, hay muchos más, solamente que bueno, a mí me gustó este, Nombra cinco factores muy interesantes por los cuales nosotros podemos autoboicotear nuestro emprendimiento. El miedo al fracaso, el miedo al éxito, el miedo al rechazo, el miedo a la mediocridad y el miedo a los riesgos. De todos ellos, es muy interesante, por ejemplo, saber que todos podemos tener miedo, miedo al fracaso, ¿verdad? Porque, uy, me fue mal, me castigaron, eh, estoy acostumbrado a que me castiguen desde chiquito, en la escuela, etcétera. Entonces, estoy como tengo como esas, esas memorias, ¿verdad? pero me parece muy interesante el miedo al éxito, me parece muy muy muy interesante, el miedo al éxito, el miedo es tener un, una idea acá de que si a mí me va bien, la gente me va a envidiar, no me va a querer y voy a perder el cariño de las ciertas personas, o mis amigos me van a discriminar, o van a pensar que soy, acá en Argentina se es un cheto, que voy a ser un cheto, un agrandado, un creído, entonces, mirá qué interesante, se ríe la licenciada Martínez, no sé qué se ríe, entonces, miedo al éxito, eh, se las dejo acá, picando la pelota, para ver si alguno la patea, a ver qué opina de eso. del También del miedo al rechazo, del miedo a la mediocridad, y del miedo al asumir riesgos. Lo dejo a ver si pueden opinar, John. Eh, con respecto Miedo al Éxito, eh, aquí hay un lema que se utiliza mucho, que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Las personas cuando empiezan a alcanzar cierto nivel, no saben qué hacer ni con la fama ni con el dinero que están alcanzando. Por eso hay personas que le piden mucho a Dios que cuando lleguen a tener éxito, lleguen a tener cierta cantidad de dinero, que por favor no los cambie, que no pierda la humildad. Que hay personas que cuando llegan al éxito empiezan a decir que no vaya a perder de una humildad, así como comience a que continúe. Pero hay esas personas que cuando empiezan a tener dinero y nunca lo han tenido, locos se quieren volver. A eso va el refrán que estaba sacando. Yo diría que más bien miedo al éxito sería por ese lado. Digo yo, lo tomo yo por ese punto de vista. No sé los demás. Yo, yo creo que aquí, aquí el punto relevante es uh, como que, que, que representa la palabra éxito para cada quien, ¿verdad? Hay, una, hay un conferencista, se llama Andrés Panasiuk, y, y él habla de que la gente asocia éxito. Si ustedes entran a internet y buscan éxito en las imágenes, salen montañas, ¿verdad? Y sale como que el alcanzar la altura. Dice, ¿pero qué, qué hay detrás de esa montaña? Y se barranca abajo, ¿verdad? Entonces, dice, tú no, tú no llegas al éxito, que tú caminas exitosamente. Entonces, yo creo que desde ahí es una plataforma interesante para... Para estar sensibles a qué, qué asociamos con el éxito, hacia así así lo mejor esa, ese alcance financiero deseado o esa parte de, de propósito en la vida conectado a las personas. Y yo creo que es un punto, casi creo que para otro café, ¿verdad? Que es un tema muy interesante. Bueno, de hecho, hicimos un, un café, Manuel, hicimos un café que se llamaba Redefinamos el éxito. No sé quiénes estuvieron ah, acá, levanten la mano. Sí. Los que estuvieron, 1, 2, 3, 4, 5. Hablamos de redefinir el éxito y hablamos justamente de eso que vos decís que es muy interesante, que es el éxito para vos. Si estás viendo este video nuevamente en YouTube, acordate que abajo en la descripción tenés todos los enlaces a cada uno de los Facebooks de las personas que están participando para poder contactar con ellos. Simplemente lo abrís, ves en la misma fotito y listo, y hablas con ellos. Y te invito a mirar ese, ese otro café que se llama Redefinamos el éxito, que fue hace sí. dos semanas, creo, así que lo podés encontrar en mis videos. Cualquiera de ustedes que está viendo este video lo puede descargar y subirlo a su canal, esto es libre y es de todos. Y es muy interesante saber qué es éxito para vos, para vos. Para uno va a ser ponerse una corbata y para otro va a ser sacarse esa corbata, así que atención ahí, ¿sí? Sigaos. Sí, sí. Mar Marco, yo quiero añadir algo con este tema del miedo y a lo mejor yo voy a polemizar un poquito aquí con ese término porque de hecho lo he estado discutiendo bastante en estos de días. Que se pudra, dale, dale. Que se pudra todo. <risa> que, que, que, el, el, que es que el miedo, mira, es que el miedo se ha... se ha, um, malinterpretado desde mi punto de vista, con mucho respeto al autor que mencionaste además. Obvio, obvio. El, sí. el miedo te puede paralizar, pero también te puede movilizar. El miedo es un sentimiento que, que todos los seres humanos tenemos y siempre vamos a tener. Entonces lo interesante es reconocer el miedo, canalizarlo y utilizarlo a nuestro favor. Entonces el miedo... Hay miedo al miedo. Desde mi punto de vista, lo que hay es mucho miedo al miedo. El miedo, lo que debemos es reconocerlo, identificarlo, utilizarlo a nuestro favor. Y como dije anteriormente con el, con el concepto de valentía de, de, de Aristóteles, es saber reconocer que hay riesgo. No es malo sentir miedo. Lo importante es saber que está ahí, canalizarlo y utilizarlo a nuestro favor. Y entender lo que nos está diciendo ese sentimiento de miedo que en algún momento estamos sintiendo. Estoy de acuerdo, ¿no? no sé si alguien más está de acuerdo, pero para mí eso de miedo al miedo es genial, y también es bueno saber que cuando gestionamos el miedo puede trabajar a nuestro alrededor, por ejemplo, hay técnicas de PNL sabiendo que nosotros nos alejamos de lo que nos lastima y nos acercamos a lo que nos gusta, no el principio de placer y dolor, sabemos que podemos usar las técnicas de PNL para decir, bueno, yo le tengo miedo a eso, yo no quiero eso, no quiero que se me pudran los pulmones o que se me pongan negro los los labios o lo que fuera entonces voy a dejar de fumar, ¿sí? Un ejemplo. O no me gusta, no sé, estar, eh, no poder correr, entonces voy a dejar de comer pasta frola, ¿no? Entonces es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo de que podemos usar ese miedo, ¿sí? Por ejemplo, perder un hijo o alejarme alejarnos de nuestro hijo, podemos usar ese miedo para orientarnos en la gestión de nuestro tiempo, por ejemplo, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Es que hay algo más eh, con relación al miedo o mejor dicho, para reforzar todo lo que ha dicho José, que lejos de polemizar, yo creo que quienes estamos en este medio eh, entendemos muy bien esa, esa postura, al menos para mí queda muy clara. Y es que el miedo en sí mismo es un mecanismo de defensa. Es decir, el miedo es algo que va a hacer que tú como, como individuo, como persona, te protejas. Es por eso el miedo de alguna forma eh, hace parte de esas emociones primarias que tenemos y que son las que utilizamos en favor de una autodefensa permanente, ¿no? Lo que yo creo que, como dice José Paulino, eh, el miedo tiene que, lo que tiene es que ponerte a principio, es decir, entender que hay una realidad. Nosotros las mujeres, por ejemplo, creemos muchísimo en, en ese sexto sentido, ¿no? Eso que llamamos intuición, eh, que yo siempre he dicho que hombres y mujeres lo tenemos, lo que pasa es que a las mujeres le hacemos caso a esa vocecita que nos dice las cosas y los hombres la callan, ¿no? Porque no tiene lógica pero el miedo es parte de eso, es escuchar esa vocecita y decir, espérate, déjame evaluarla. El miedo te tiene que llevar a entender que hay algo que, con lo que no estás del todo de acuerdo, algo que, que te da esa sensación de que algo no puede salir bien, y no se trata de que te paralice, sino que todo lo contrario, te movilice a, a tratar de analizar por qué yo tengo este miedo, qué de real hay detrás de eso, porque puede haber muchas cosas reales detrás de eso, y debes preverlas, y debes anticiparte, y debes evitarlas si fuera necesario. Entonces, el miedo hace parte de poder entender que hay algo en, en esa realidad que estás viviendo, que mm, no, no estás del todo seguro que pueda ser positivo, y, y yo la invitación que hago es, frente a esas situaciones de miedo, es a evaluar el entorno, evaluar la realidad y poder determinar, repito, qué de ese miedo es cierto para poder entonces gerenciarlo, contrarrestarlo y tomar las acciones en favor de. Mira, me, me, hiciste, me hiciste recordar, me, me permita aquí unos segundos, porque en estos días escuché a un conferencista hablar de ese de tema del miedo mexicano, por cierto, y me dio, me dio mucha risa porque él decía, vamos a suponer que hay dos cabras en la, en la selva, do, dos cebras, perdón, dos cebras en la selva, y una le diga a la otra, oye, tengo miedo porque estoy escuchando un león que se viene acercando, estoy escuchando los rugidos del león. Y la otra le dice, chica, pero tú sí tienes miedo siempre. Tú sí eres negativa, cancelado, pensamiento cancelado. Y resulta que llega el león y se la come a las dos por no haberle hecho caso a los rugidos del miedo de la otra. Entonces, lo importante es saber que el miedo está ahí por algo. Y me encantó eso que dijiste de que es un mecanismo de defensa, identificarlo y canalizarlo a nuestro favor. Bueno, eh... Si fuera por mí me quedo hablando dos horas y a veces... Es más, hemos hecho creo que alguno de una hora y media, no tengo ningún problema en quedarme, pero bueno, también no quiero estirarlo mucho, si salvo que fluya, ¿no? Así que lo que les digo es que, eh, primero que nuevamente hubo un montón de gente, incluso gente que entró y se quedó medio café y después se fue, parece que se le terminó el café, no sé qué pasó. Y, pero estamos, estamos con bastante, bastante audiencia, no solo esto, sino que cada, cada café consciente en YouTube se sigue viendo y estamos empezando a hacer ruido y está bueno, está bueno, está muy lindo esto que estamos aprendiendo de todos. El lunes que viene nuevamente los invito a estar acá, lunes 9 horas de Argentina, 19 de México, Colombia, Perú, y cada horario de cada país de Latinoamérica está siempre en el evento de Facebook, entran en el evento de Facebook, ponen café consciente y lo encuentran. Eh, si quieren cerrar, no hay ningún apuro, cada uno puede ir diciendo algo, de, de qué, ¿qué recomendación le daría? Vamos a dejarle una recomendación al emprendedor, al que quiere iniciar o al que recién está iniciando, ¿sí? Adelante. En lo particular, yo digo que luchen por sus sueños. Sepan primero qué es lo que quieren de la vida, qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona y luchen por ello. Que la verdad la recompensa es inmensa, inmensa, inmensa. Y algo que les recomiendo mucho a las personas y pues siempre lo he dicho, Marcos, recuerden hacer labor social y recuerden sonreír, que la vida sin sonreír no es nada. Gracias, John. ¿Quién sigue? Vamos, a uno, no se peleen. <ríe> Activa el micrófono. Okay. Ahí te lo activo, para. Dame un segundo. Dale, listo. Ya, listo. <ríe> Yo quiero a, hacerles mención que aprendan a crear su balance, en la medida en la cual eh, des, desarrollen esas habilidades necesarias para tener en su, un entorno sano. Eh, cualquier cosa que emprendan les va les va a ligar al éxito. ¿Por qué? Porque habrán, habrán solventado eh, esos pensamientos repetitivos, esa negatividad, la habrán dejado atrás. Eh, yo estoy aprendiendo mucho ahorita con ellos con respecto a lo que es del miedo, porque para mí miedo es miedo. Entonces, eh, en mi mente selectiva yo lo tenía fuera Y el, el que tú no, tú no trabajes a través de los miedos te da libertad. Y es esa libertad de acción la que te va a llevar a emprender cualquier cosa que tú desees y cualquier cosa que esté ligada a, tu, a, a los deseos de tu corazón. Vuelvo a repetirlo, en la medida en la cual tú alimentes tu marca personal y desarrolles al ser, cualquier emprendimiento que tú aceptes hacer ya habrá pasado ciertos filtros que son los que te van a llevar a que cualquier cosa que diga sí esté ligado al éxito. Eh, mi éxito, como decía Cázares, eh, uno de los éxitos principales para mí es el poder trabajar A la par de estar disfrutando a mi princesa que está aquí Ella está viendo películas, está bien entretenida y yo estoy trabajando muy a gusto en casa Cosa, cosa que la mayoría de las personas, en especial mujeres, madres solteras como yo hoy en día no están disfrutando y tienen que cumplir horarios de 12 horas, de 8 horas, dejando a los hijos con desconocidos, a veces en guarderías, que, que han sucedido desastres y que yo hoy puedo disfrutar de eso. Entonces, yo no voy hacia el éxito, yo estoy caminando en el éxito, como bien lo dice Casares. Muy bien. Bueno, pues a mí, Marcos me gustaría compartirles cuatro pilares para los emprendedores Hablamos de que una marca, una marca fuerte, y es igual pensarlo como un emprendedor, necesitas ser diferente, hacer las cosas diferenciándote. Y hay otro pilar, el segundo pilar, hablamos de ser congruente, que lo que digas lo cumplas, porque yo creo que la congruencia marca realmente la diferencia entre la gente que quiere alcanzar cosas y entre los que nada más se la pasan hablando sin, de, sin hacerlo. Entonces, eh, ser diferente, ser congruente, que lo que hagas en tu vida de emprendimiento sea relevante para los demás y ser trascendente, dejar un legado. Entonces, me gustaría despedirme con esos cuatro pilares, diferente, congruente, relevante y trascendente. Y les mando muchas bendiciones y que Dios bendiga todos los emprendimientos de toda la gente que está participando en este, en este gran momento. Gracias a todos y un, un abrazo grande para todos. Marcos, yo que estuve callado toda la, toda la noche. Bueno, noche. Y, y, y un saludo. bueno, un saludo primero a todas las personas que están en este momento conectadas a Paradigma Radio, que son bastante bien, sea por online o Facebook Live. Abrimos el espacio y se han unido aún más personas. Eh, hay algo importante bueno, para, para concluir y es precisamente que para el emprendimiento se debe tener una inteligencia emocional muy fuerte. Y Para ese... Tema de inteligencia emocional, yo quiero invitarlos a ustedes al miércoles, que Nilda está con su programa Perspectiva, precisamente hablando de inteligencia emocional, para continuar con esta seguidilla de temas de lunes y miércoles. Entonces, nada, bienvenidos y gracias por asistir. Y como siempre, marcos por hacer una invitación para el Radio y de todas las personas que estuvieron conectadas. Gracias, Tavo. ¿Alguien más? Sí, yo, sí, yo sí, me quiero despedir. Adelante, vamos, por vamos, favor, adelante. las damos me primero. Encanta, me encanta porque no habla ninguno. <risa> y después hablamos todos juntos. Eso <risa> es parte de tomarse un buen café, siempre termina en eso. Es verdad. Eh, a darte las gracias, Marcos, una vez más por este espacio, a Tavo por eh, permitirnos salir al aire, eh, porque de esa manera llegamos a muchas más personas y yo sé que todos los que estamos aquí tenemos un propósito muy claro, que es trascender, así que gracias por ese espacio. Y bueno, decirles eh, solo una cosa para no redundar en todo lo que ya se ha dicho, sino agregar una palabra que para mí es vertebral, y es la integridad. Cualquier emprendimiento tiene que ser con integridad, eh, que hace parte, no, no debe ser solo parte de una marca personal, la integridad tiene que ser simplemente una forma de vida para que podamos construir ese mundo perfecto que todos soñamos y que todos queremos. Un abrazo, buenas noches y ojalá nos veamos pronto. Hasta el próximo lunes, Marco. Gracias, Nilda. ¿Quién sigue? Yo también me quiero despedir con un mensaje rapidito y también es precisamente que todo lo que emprendas, empréndelo dentro de unos fuertes valores. Valores, valores y más valores. Y que además lo que vayas a emprender, agregue valor a la sociedad y a la comunidad donde, vi, donde vives y si es posible, cambia el mundo. Pero que agregues valor con muchos valores. Eh, que que agregues valor con muchos valores, valga la redundancia. Atrévete y adelante. Saludos a todos. Gracias, José. ¿Quién más? Dice, mientras tanto Raúl Barreto dice, pierde el miedo a fracasar, ríe del fracaso, disfruta del fracaso, y utiliza ese fracaso para salir adelante. Descubre tu talento, ah. realiza ese talento, vive. Vive la única vida que tienes y crearás emprendimiento con camino al éxito. Sí, la foto, ese era, ese era justo, más? Justo, justo, justo acabo de crear esa frase, porque me, me, me salió, de me motivó de toda esta conversación porque me pareció excelente, hermosa la quería decir, pero ya me no Marco, pero... oh te, te arruiné! <ríe> Como digo, nuevamente, pierda el, pierda el miedo a fracasar, vive el fracaso, disfruta del fracaso. Utiliza ese fracaso para salir adelante, descubre tu talento, Cap capitaliza ese, ese talento. Vive, vive la única vida que tienes y crearás emprend emprendiendo el camino al éxito. Creo que es la única manera de la cual este, nosotros podemos emprender y salir adelante y ser exitosos en la vida, perder el miedo. Me da miedo a fracasar, a mí me gusta fracasar porque aprendo cada día. Chicos, un placer. Gracias, dice, gracias Raúl, que de hecho lo conozco personalmente cuando estuve en Lima, lo conocí y la verdad la pasamos muy bien, no solo en el evento que hicimos, que él está en un lugar donde tiene a 50 chicos eh, internados, que les enseñan actividades, chicos que necesitan realmente a nivel económico, me invitó a dar un taller ahí, que fue excelente, me encantó, la verdad me encantó, sino que después nos fuimos a comer y encima pagó Raúl, ustedes pueden creer, pagó la comida Raúl, increíble yo creo que por eso es que tú le caes, caes tan bien, Raúl, la verdad, no entiendo por qué, por qué es que le caes tan bien. ¿Cómo no le vas a caer? Que vale a cuando cuando gente le pagás la comida en un argentino, le caes bien, ya está. <risa> dice, dice Santa, Santa? Nada barato, por favor. <risa> nada barato, de verdad. Eh, tener persistencia es parte del logro del emprendimiento. Marco, faltó la foto, sí, va la foto luego de que alguien más tiene algo que decir. Este, Martínez, Santa, Keke, Debbie, ¿alguien más quiere opinar? Para cerrar, Joa, a la una, a las dos, Keka no chica, chica, activa tu micrófono. Ah, espera, espera, que, que ahí te lo activo. Ahí te lo activo. Dale, ¿No? habla. Hola. Sí. Hola, hola, saludos a todos. Mi nombre es Jessica. Y bueno, solamente este, decirles de que a veces tiene que pasar momentos un poco difíciles en nuestra vida, como para poder darnos ese empujón que a veces nosotros necesitamos y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, mi solamente mi consejo es vive el hoy, Siempre el hoy, no dejes para mañana, como muy bien dice la frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, disfruta cada momento, disfruta quién eres, disfruta a quienes tienes, porque el día de mañana quizás no lo tengas. Yo le he pasado, soy ahorita, ya me puedo decir una mujer resiliente, porque gracias, eh, bueno, a mi mami, que ahorita ya es mi ángel, puedo dar un tipo de conferencias para poder fortalecer la resiliencia. Entonces, en mi caso... Como le estaba comentando, daba talleres de escuela de padres, todo normal, pero cuando me chocó esa parte de mi historia personal, ya lo pude decir con mucho más convicción, con mucho más fuerza. Vívelo hoy y muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Encantada de conocerlos, aunque sea virtualmente. A Raúl ya lo conozco también personal. Entonces, encantadísima de formar esta red y sigamos creciendo y sigamos cambiando el mundo, que no es imposible. Gracias. Gracias, Jessy. Jessica, bueno. mi compañera de certificación, que quiero bastante. Bueno, creo que, creo que es todo, creo que todos se despidieron. Yo agradecerle, chicos, a ustedes, a Tavo, a todos los oyentes de Paradigma Radio, a José Paulino González, a Manuel Cáceres, a John Barón, a Raúl Barreto, a Pata H.C. Mentora, a Joana... Joana, que me olvidé el apellido, a Debbie, a Nildo Ordaneta, Santa, a Jessica y a la licenciada Martínez. Gracias, recuerden que yo siempre les digo, si yo estaría acá solo, esto no sería un café consciente, sería un loco hablando solo, cosa que ya hago en otros lados, ¿sí? Pero esto es un café consciente y es de todos, así que gracias a ustedes por estar, gracias a ustedes, yo veo que ustedes me agradecen a mí, yo en realidad estoy agradecido a ustedes, así que estamos, estamos bárbaros. Eh, si estás bien, mirando este video en YouTube, te voy a dejar tres recomendaciones, Escucha a Nilda Ordaneta los miércoles, um, seguí a los líderes, seguílos a ellos, abajo vas a tener en el, la descripción del video vas a tener el enlace al Facebook de cada uno de ellos, seguílos. Y si querés contactarlos para hacerles preguntas, para contratarlos, para leer sus libros, lo que fuere, lo podés hacer. Abajo tenés los enlaces, hacelo, seguilos, porque te van a estar dando muchísimo valor. Vas, vas a tener información gratuita, siempre de ellos, siempre, si, y si querés invertir e ir por la vía rápida, los podés contratar. Y por último, les dejo el tip, ¿sí? ¿Cuál era el tip para cerrar? era qué le vamos a decir al emprendedor, ¿no? Qué le vamos a decir al emprendedor que está iniciando. Yo te voy a decir una sola cosa. Aparte de todo esto, y, y destaco lo que dijo Nilda de la congruencia de vivir, lo que enseñamos, te voy, a, te voy a decir esto, lee el libro La Nueva Ciencia de Hacerse Rico. Lee ese libro porque ese libro te va a sacar de la mente competitiva, de la mente de pensar que vos le tenés que ganar algo a alguien. Vos no le tenés que ganar nada a nadie, lo que vos tenés que hacer es crear. Este mundo, el que crea, tiene la ventaja. La ventaja, el que crea es el que está creando su nueva actividad y está saliendo de, de ese océano, de ese océano rojo teñido de sangre, entre comillas, de la lucha entre personas para ver quién se queda con una porción. Vos tenés que ir a tu, crear tu propio océano azul. Ese libro te enseña a manejar la mente y a ver las oportunidades, a crear nuevas oportunidades y a dejar de lado tu mente competitiva. Ese es mi, mi, esa es mi recomendación, aparte de que veas este Café Consciente dos o tres veces eh, y que prestes atención a los mensajes, que contactes a las personas, como te dije recién, que les des me gusta y lo compartís. También te agradecemos si lo compartís porque nos ayudás a servir a más personas, a contribuir a este crecimiento mundial. Es todo, chicos. Nos vemos el lunes que viene, mismo horario. Busca el evento en Facebook, pone Café Consciente separado. Pero si lo compartís el video, usá el hashtag numeral Café Consciente, todo junto. Eso para compartirlo para que la gente lo encuentre. Gracias a todos y ahora sí, el momento esperado por todos, la super foto que siempre sacamos en el Café Consciente. Mirá, con, ah, con la tacita, Mira qué buena idea. Ahí, vamos con la tacita. La tacita, a la una, a las dos y a las tres. Ahí está, tarda un poquito, porque acuérdense que tarda un poquito, porque es, es la cámara vieja, ¿viste? Cámara vieja. Voy a poner foto, grupal, café, consciente, emprendedores. Listo. Chicos, es todo. Nos vemos la semana que viene, para los que estén. Gracias por estar. Chau, chau. Gracias, bye. Gracias, amor.